¿Qué pasa, porteros? Soy que y damos de vuelta con Ion. Hoy vamos a entrar en Talok Hollow, eh, que está en el bosque de Talok, en Ingison, en una distancia obligatoria de level 42 para un jugador y que sí o sí, como he dicho antes, es obligatoria porque hay que entrar debido a que la cueva de campaña nos indica a que entremos. O la voy a grabar entera, aunque ya la he grabado muchísimas veces y la he farmeado muchísimas veces. Pero debido a que en esta versión ha habido muchos cambios y no sé lo que nos vamos a encontrar aquí, vamos a entrar y a ver lo que hay dentro. Y vamos a hacer la instancia. Es larguita, eh, hay mucho bicho que matar y hay mucho peligro porque nos pueden hacer un bucaque. Pero vamos a ver qué tal si nos da esta instancia. Como normal, eh, eh, eh, aquí no sé con qué tengo que, que hablar, que, que, que, que, se ve que han, sí, han cambiado esto, han cambiado esto hasta en punto de que no sé con qué entra la cueva de estalo, te joder, ya. Bueno, espérate, que lo mismo han cambiado la entrada, yo no tengo ni idea, eh. Pues vaya, pues han cambiado la entrada, Qué cabrones. Vale, han cambiado la entrada. Vale, esto es bueno saberlo para... Pues... Para todo aquel que, como yo, llegue perdido. Porque. Bueno, pues está ahí. ¡Uh! Mejor Mejora que han cambiado la distancia. ¡Oh, qué fuerte me parece! ¿O no está la entrada? Pues la entrada está, Es imposible. ¿O la entrada se ha jodido? Eh, sí, ha desaparecido. Ah, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Que estoy afuera. Y tú, y tú que que ¿eh? Oh, uh, siento el sufrimiento. Lo veo raro, debería de estar adentro. Debería de estar adentro. Bueno, la distancia, para que la conozca, es muy simple y es muy fácil. Me siento adiós, amigo de los mm, ¿Ya no hay que transformarse? Ah, aquí está, ¿veis? Bueno, a ver, os explico. Ya sé que quien lo sepa bien, que no, pues ya está. A ver, esto hay que usarla sí o sí, porque tenemos que transformarnos, ¿vale? Y luego, la otra cosa que nos dan es usar los ítems que nos van dando, que, bueno... Como veis, pues, puede desencadenar un poderoso ataque eh, de área. Mire bien, pues, pues no van a hacer bucaque y demás. Si me no doy cuenta, también nos dan quest por usar este item Y hay que usarlo sí o sí. A ver cómo son en todo duro. Yo ya voy a hacer que vengan todas, porque me va a venir bien. Lo vamos a ir usando. Aquí eh, la, la skilling área es lo mejor que hay. Eh, Soberdrop. Bueno, el drop no va a soltar mil cosas, pero es bueno cogérselo todo. Por que lo que suerte lo vamos a vender. Si sueltan cosas guay, si no, pues ya está. Pero lo que suelten es bueno eh, cogerlo todo para poder venderlo. Ya ve que yo voy a saco con todo. Por cierto, si podéis, no hagáis como yo y no vengáis sin, sin fragmentos, ¿vale? Yo me iba a comprar un puñado de fragmentos para hacer la distancia y no me da cuenta. Pero bueno. De vez en cuando se di doy cuenta, nos van dando cosillas. Aquí no se puede, vale. Ah, porque estoy luchando. A ver, es que me gusta quitarme todo el medio. Por si. Por si, vale. Y ya me quito todo el medio. Y ya tengo eso. Siempre que podáis, vale. Siempre que podáis usar la gema. No, te, no se gasta, eh. La distancia digo que lenta. Porque a no sé que tengáis un, un PG con mucho... Mm, de PS Y lo que lo tenga en área Pues... Vaya a tardar Qué cabrón me ha jodido Vale Vale Este me ha dado otro ítem y que para quien se sepa la distancia, sabe dónde queda la cosa. Un líquido de ácido que se puede usar para derretir capullo. El capullo tú. Si se utiliza en un solo objetivo, inflige un elevado de daño mágico. Esto es para un solo objetivo. Ese. Múltiple, uno. Y el capullo y esto para derretir esto. Que no sé si no baja la experiencia conseguida, pero bueno, lo vamos a usar. Es hey, a ver. Vale. Gracias por haberme A ver, ¿qué dice? Bueno, bueno. Vale. Vamos Dale. Que no es una mano, total, tampoco. A ver, mira, vamos a verlo. Sí, han simplificado la distancia, porque antes tenía dos caminos. Antes eh, podía tirar o por aquí o por acá. Vale, parece que la distancia la han simplificado Perfecto Más fácil Más fácil de hacer, perfecto No sé si hicieron en la, la 5.8 o no, eh Pero ya os digo que por lo menos No sé si me da menos experiencia, pero bueno Vamos a hacer un trencito Creo que lo malo de este era que me... La peña que iba trayendo Ahí Abriendo... Es que después ya se va. No es el objeto adecuado. Es un objeto equivocado. Pero bueno. Ahí cogiendo casilla. Sobre todo en pasiones de transformación. ¿Veis el montón de daño que hace? El otro objeto. Y, cogiendo, y coger toda la basura. eh Hay que coger toda la basura que haya. Bueno, para eso. Eh... Para poder luego venderla. Vale. Se ve que le han bajado potencia. Bueno. Le han, le han bajado... Eh, lo estás a lo mob porque aquí irán, irán, irán muy rico. Usar las lágrimas siempre que por ahí porque para poder hacer la cueta, ¿eh? Me abro un poquito. Ahí va. Mira, otra itán, otra tan eh, eh, perfecto. Antes, eh. Antes de todas estas cuerdas había que, que, que cogerlas afuera y ahora se ve que la han puesto adentro, pues mira, para poderle vear un montón. Vamos, es que tú dirás. Antes de todas estas cuerdas, digo, eran eran eh, opcionales. Eh, o la cogía y no la hacía y luego estaban, estaban digamos que dispersas por todo el mapa un liote. Y la veo que lo han simplificado todo para que eso, para la vea. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, talón la han puesto muy fácil, perfecto Bien, bien, bien, la han puesto fácil eh, Así es falta, porque si no, vea Esto es para curarnos, en el caso de que no le quitado mucha vida, porque estamos un pollo tropecillo y cositas así Y aquí han puesto a, a Helmar, vale, este es un mob que antes estaba escondido y ahora lo han puesto por aquí, a la vista De utilizar. Vale. Y otra piedrita. Ya lo digo, antes para encontrar a este a este, en, eh, a este mob había que entrar dentro de una cueva, dentro del propio Taller Hollow. Vale, y era medio trampa, porque bueno, medio trampa, que había mucho mucho bicho suelto, te venían todos en grupo, te hacían bucaque, te hacían el, el tenecito. Piedra protectora de Helmar. Cuando se utiliza, crea un escudo que protege contra daños físicos y mágicos. Solo lo se puede usar en Talon. Si os dais cuenta, esto puede llegar a recordar un poquito a como de Trial. Son, eh, son objetos de uso único dentro de la instancia. Vale, esto voy a dejar aquí atrás porque no me está bajando vida y más vale dejarlos por si nos llegaran a quitar vida, eh. Bueno. Esto no lo voy a coger a mí, vamos a dejarlo cuando acabemos la distancia para ver cuánta experiencia nos sube. Así vamos un poquito el cálculo. Aquí vení con un con un gladi y revienta, eh, os lo digo en serio. Y revienta. Y matadlo todo, ¿eh? Que todo lo que matáis experien Experiencia es A ver Ah, ya le he matado Coño Bueno Bueno no Me jodas que no culo. No lo mismo que se me ha soltado un ticket Un ticket que vale 400 millones ¿Os imagináis? ¿Por qué la vida sin el Vamos. Oye, pues ya os digo eh, Talok lo ha hecho un paseo Si queréis buscar por eh, Por mi canal eh, Que tengo muchos vídeos jugando a Talok De hecho es fácil poner en mi canal En el buscador Ion eh, Talok Y os vas a decir seguro Porque tengo un guía de cómo pasas a Talok En las antiguas versiones eh. Era súper complicado Me ha mucho... pringado, se te dio mierda Eh, amiguito. Para matarlo tiene su cosita. Es muy fácil. Pero es más fácil es si, si haces esto. Lo tenéis que traerlo a esta zona. Ay, joder, me va a durar poco Oye, ¿Por qué? Porque el mamarracho Se suele echar una cosa Que hace que, que le protege De daño físico o daño mágico Y los estos le quitan Ese buff, le quitan o el buff De defensa mágica o el buff de defensa física Por eso hay que llevarlo No será chao, pues eso que no ahorramos Yo voy a limpiar Talok, ¿vale? No sé, porque luego más adelante... Bueno... Más adelante me refiero en el antiguo Talok Había una zona que estaba lleno de mob Vamos De hecho, eh, la última zona que se veía aquí un poquito serpenteante Se hacía corriendo para... Porque es que había tan ca tal cantidad de mob que era imposible Y se hacía corriendo eh, Porque al final mmm, Se iban a tomar por culo, vamos Por eso ya os digo, eh, a ver cómo ha cambiado la parte última de Talok porque antes hacía, vamos, corriendo que si te pillaban te hacían el, el bucaque y te reventaban el culo. Te dejaban el, el coxy eh, agrietado. Ahora, pues bueno. Este dame una quest, que no sé si la sigue dando No Dios mío, macho Oh, nos ha chupado Vale Ahí. Vamos a ir vendiendo un poquito La, la mierda que nos da La morriña Si sí, quería hacer tan para el tema de los... De las cosas que... De, de esto, vamos. De los ítem para usarlo. Bueno, no pasa. Vamos a ver, esta es la parte a mí que me interesa. Que tal vez que como lo han puesto, puede hacer un poquito de y luego tirar así. Esto sí que está lleno de bichos. Pero como tenemos a mi amigo este, pues vamos a usarlo. Pues mira así. Los ha reventado todo, Dan experiencia que también de que Lo cogemos todo, porque si os doy cuenta, te pueden dar atrapaciones de transformación que vienen bien. Y todo lo demás lo vendemos, toda la morriña se vende. Aquí no, hay, no tenemos ninguna cueva más para hacer, ya simplemente la última... esto sigue quitando aquí. Sí, aquí esto aquí, que sigue quitando mirad <risa> esto sigue quitando aquí os matéis y os un chute de experiencia y si sigue matando, ataque en área, pues ya reventé que da gusto ¿Por qué esto? Pues por el drop Por si nos dan alguna mierda que podamos vender El tema es vender todas las cosas que podamos para poder sacar dinero Lo suyo es El compañero es un estorbo que lo que hace es jodernos el trencito La verdad El compañero mierda Mata, sí, pero dice que no, que no iba a curar y yo, no yo no veo que no cure. El tonto polla. Es pepe, tiro. Uh. Dios mío, tanta cosa me ha dado. Bueno, vamos para arriba. Pues sí, esto sigue quitando igual Vamos, que nos sigan, que nos sigan Joder, y el gilipollas este no es ¡Para acá, pringao? ¡Ay, Dios mío, de mi alma! A ver, me lo he cogido para ver cómo estaba aquí en esta versión el compañero que podemos elegir y se ve que un poco pringadillo, pero bueno. Ah, por cierto, se me olvidaba. Tened cuidado con los tentáculos que salen de las parras, ¿eh? que pueden tirar al suelo. Nos pueden tirar abajo. Por aquí había un NPC escondido, pero no vamos a comprobarlo. Vale, porque estaba más arriba En una cascada Y se ve que no está aquí Pero bueno no es el objeto adecuado. Debido a que ya tenemos las dos skills Para recargar la... La... La skill Pues mira, nos va a venir de lujo Vale, aquí cuidado con los tentáculos que salen de la pared que nos pueden tirar abajo, eh. Cuidadito, vamos para arriba. Y Ya sabéis, si no tiene problema, a el trenacito y lo quitaré todo en medio rápidamente. a el trenacito y lo quita en medio. Y Esto antes, ¿verdad? Esto antes hacía corriendo, ¿eh? Pero corriendo. A ver si puedo traerlo todo aquí. Es que como tengo la mierda esa ahí atrás, pues no me deja. Va. Vale. Oh, está duro, ¿eh? De utilizar Todo lo que dije Que está Es larguito Larguito sí lo queremos hacer. Pero vamos Viene como tal la 6.0 Lo suyo es Matarlo todo Y farmearlo todo Veis aquí hay un huequecito Vamos a ver lo que es Porque seguramente Hay algo por aquí Que digamos Hostia oh, Mira qué guapo Ah no Pues Vamos a vender. Puedo sí, venga. Vale. Veis que da muchas cosillas. Pues esto es todo dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero. Money, money, money, money. Y aquí otro para curarnos, pero como está tiene muy bien. Pero vamos a cogerlo para que lo veáis. Porque ya os digo, nos está yendo muy bien. Es tontería. Tontería, pero bueno. No lo he cogido para que lo veáis. No me ha curado nada, porque estoy curado. Luego, como comprenderéis. Eh, esta instancia es la misma para la modian eh. luego con, con mi amodian no voy, no voy a grabar esta instancia porque es, que es la misma y es tontería pues eso Vale, así es espárragos. Casi que vivo. Pero nuevo... Me voy a poner, no me da cuenta de ponerme esta, esta skill. Más que nada porque ahora con esta con este transformación tengo mucho MP. Vamos, vamos, vamos, vamos Y hacemos ahí otro para curar, ¿no? Joder, que hacían puto de distancia, joder Si dan ganas de entrar a farmearla Simplemente por la quina que hace uno dentro? Mira, todo lo que voy a hacer Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Navidad baja, nada. ¿Veis? Joja y jaja. Vamos, lo que sería enemollano. Cosa eh, y canta. Y ahora a coger lo que hemos sembrado. Por pues cierto, los que uso para coger los objetos es la C ¿eh? la C la tengo asignada a coger objetos y a hablar con NPC y demás. Es la forma más rápida que hay. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira, mira, mira. Hay una cueva de campaña Y arriba. Eso es nuevo, ¿eh? Que toca culo que soy de virgen. Oye, tú por qué no ataca. ¿No ataca? Pues ya está Joder, se ha suelto a mierda Para reventar, eh La IGN Ahí, ahí, ahí sí hay ahí, ahí, ahí atrás. Ya lo digo, lo voy a limpiar todo, ¿eh? Me el detalle que me quedo sin, sin maná. Y recargarme maná es eh, borrico. Oye, tú no, tú no curabas. Este es de una quest. Así que vamos a darle caña. Eh, be, be, be, be, be, be, be. Vamos a poner a ver qué hace esto. Este nos va a dar otro objeto de eso que se usamos, ¿eh? Otra, otra bolita de esta Supuestamente Ya se ha bugueado esto, ¿o qué? Tú no atacas, gilipollas Qué abro otro mío me ha dormido, pero el caso es que me sigo durmiendo, ¿eh? Bueno Vamos a ver Esto es, durillo. No es el adecuado. Vale, me quedé sin... Me quedé sin pita que ratón. Vamos a cambiarlo. Bueno, ya he cambiado... La... ¡Qué mala pata, eh! Bueno, se me ha acabado aquí... Me venía ya, ya avisando de que me iba a quedar sin, sin batería en el ratón, pero bueno. He encontrado... De... Y aquí se puede entrar o otro lo han dejado... El que para abrir entonces falta una daga que cae a veces creo, creo que cae a veces A ver Ahora, RDP RDP de ratón que como se ha quedado sin batería se la ha perdido el RDP Ya le subió... Bueno, vamos para adelante Vale, ya tengo recargada el maná. Y supuestamente... Está aquí eso, ¿no? de pues aquí me ha hecho coger la nota vamos a ver si me va a hacer la puerta ahora esto agenda pequeña Va a subir para arriba. Eh, vale. ¿Y la gente pequeña? ¿O está en la parte de arriba? Bueno, cuando me haga lo de la gente pequeña, le hemos cagado. A ver. Claro, o será que no sé su paradero, su paradero, pero si no lo hago, me cagáis la cueca, cabrones. Y dice que está arriba, y no, ay, no creo que esté, ¿no? Que en la parte de arriba, a ver que ahora cuando, os digo, cuando matemos a este, hay que subir arriba. Que el mismo está arriba. Sabéis. Y 13 a 95 metros. Pues sí, si está arriba. Está arriba esto. Sí, al lado de Celestio, vale, ya está. Hay que subir para arriba, vale. Más vale asegurarse, porque como han cambiado esto, más vale asegurarse que, la, que como la cagamos, no vea. Aquí a reventado todo, vamos. Aquí hay una moca gigante, una avispa. Y yo que estoy todo, todo loco. Ahí. Ah, la mosca ahí, no le caña. Da experiencia tú, si sí, da experiencia. Tú ya que si sí, da experiencia. ¡Uf! A ver pone huevo, sabéis. A ver pone huevo y. Y, y, y he echa mosca nueva. Una mosca, mosquito, yo lo doy mosquito. Vamos a ver que mi amigo. ha sido para allá. No ha creado una sombra. Ha creado una sombra, pero yo, yo lo quiero matado todo. Más que nada por la experiencia. Ahí, ahí, ahí. Te digo, aquí un gladi ya se trago, ¿eh? Un gladi o cualquier eh, peje que tenga hasta aquí en área. Ahí. Esto ha reventado todo, amo. Ha reventado todo. Farmeamos la mosca, que nos da una mierda de bastón. Bueno, por lo menos ha sortado algo. A ver si suelta. Creo que vas a, a soltar para una especie de gafa, ¿no? <risa> Bien. Objetivo. Pues vámonos para arriba. Planeamos Y... Para arriba Y aquí habrá más bichos que la madre que los parió Por lo menos antes pasaba eso Sí no, Pasaba y sigue pasando ¿Y como está esto? Esto, a ver Esto lo suyo es salir por pata Vale Lo suyo es salir por pata Pero creo que está bien de... A ver, a a ver cuántas dan Bueno, está bien Aquí el truco truque... es matarlo del medio a matarlo del medio matáis a los que están alrededor pero no sé si hay, dan experiencia ya que eso hace con una especie una especie de explosión ya digo por lo general no se suele lo que es farmear la instancia entera ¿eh? pero dan buena experiencia leche y todo lo que sea experiencia pues mira total y ya que estoy adentro estoy adentro y no voy a volver a entrar Mira. Es un objeto equivocado. Vale. Lo mata, pero... No. Mata a alguno. Mata a alguno. ¿Por que, que os diga? Que lo suyo ha matado a todos. Da mucha experiencia, la verdad. Pero a no ser que, no ser que sea hay una, una clase de área, no me sé ni la pena. A no, a no ser que sea hay una clase que tenga área, no me sé ni la pena, porque vaya a tardar bastante. Bueno, va a tardar bastante. La distancia solo hay que hacerlo una vez. No es obligatoria entrar moverse vez, ¿eh? Mira, pero oye, pero dan, un dan, oye, dan, buen dan drop, eh, el drop que da, es interesante, hasta el punto de que pillamos muchas cosillas, ¿sabéis qué? Me voy, a lim... ¿Qué me, me... me voy a limpiar esto y ahora seguimos con el, me voy a limpiar esto, me voy a limpiar esto, que esto pilla, se si, pilla a buen drop, nada más que es polla, eh, síganme, Forge vamos no limpio porque te pegen cuando te un NA voy a, voy a dejarlo, así que. Ahora, yo recomiendo que vuestro PG si lo hagáis, ¿eh? Limpiáis la zona. Ahí está, Celestio. El último. Este, vamos a darle caña. Ay. Quítale con todo lo gordo, ¿eh? Es muy fácil, o intentará dar abrazos cariñosos, pero no no dejéis, no dejéis engañar por su sexy aspecto, ¿eh? Es malo. Que no, que no se olvide coger esto. Que no se olvide coger esto, que si no... La vaya a cagar. Y, como no, coger lo que haya soltado. Me cago en la mano. Eh... Oh, Dios mío Vale Si, sí, eso, esto se me va tapitando, eh Tranquilo A ver lo que me han dado, ¿vale? ¡Uh! Unas alas Unas alas una alas Unas alas una ala. Muy fea pero unas alas Ya tenemos la nueva joder Ahora hablamos con el espejismo de estado y vamos a ver... Vamos a ver... Joder, macho. Calla feo. Vamos a ver cuánto le veamos. ¿Eh? Entre todas las cuecas que vamos a entregar, hay que... Vamos a entregar cuatro cueca. A ver cuánto le damos. Estamos a 45, un poquito más por la mitad. Siento reanimado después de tanto tiempo. Porque decía hasta la vista amiga. Si es un árbol. Oh. Que os vaya bien, Deiva. Dios mío, el árbol. El árbol habla como si tuviera problemas de prótata. Dios mío, ¿cómo no? como cuando tiene piedra que riñón y mea y siente como es. Ojo, ¡Qué dolor, no! Vamos a entregar la cual y a ver cuántos llegamos a subir. Creo que vamos a llegar al 48 por lo menos. Al 48 llegamos. Benditos sean todos los seres vivientes. Saludos. ¿Habéis encontrado a Dorkin? Tenía que le hubieran herido en la peligrosa puerta. vale 48 y nueva skill cañón cañón de enralizado bueno esto aquí ya era una cosa para el cañón que ahora mismo no me hace falta y aquí tenéis que nos dice que que llegar al level 50 para poder seguir con la cual de campaña como veis aquí ya se han abierto toda esta vamos toda esta fila de cua tenemos esta que luego tenemos que venir aquí volando, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 NPC que nos dan que como podéis ver, aunque nos ponga una flecha, lo mismo no es una quest, lo mismo puede ser varias quest vamos, que subimos a 50 del tirón, 50 del tirón, no han dado nuevas alas, no han dado compañeros de clase C para poder encantar a nuestro este vale, vamos a poner la bota, no han dado transformación pues no porque de haber hecho. Y tenemos nuevas alas. Son feuchas, pero bueno. Eh, acabo yo regalando no se mira Y en fin, pues yo bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este los Hollow. Y estamos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.